pregunto es que si la nota de ajuste es una por empleado o tenemos que enviar una por todas las correcciones, por favor Sí, tiene el mismo manejo que el documento de nómina, es individual por cada uno de los empleados y es mensual, o sea, lo que hace este documento es reemplazar el documento original para que lo tengan presente es como cambiar la foto, como cuando yo poso para la foto, y tómeme la foto la miro, no me gustó, tómeme otra foto entonces eso hace el documento de ajuste. En caso pues de que se requieran uno o más cambios, sí, es muy importante tener en cuenta que se hagan en un solo documento. ¿Por qué? Porque después de yo enviar un documento de ajuste ya no voy a poder volver a modificar ese mismo documento adicional. También sirven para eliminar. Entonces, por ejemplo...